Buenas noches amado por Dios, Dios quiere que podamos controlarnos y controlar nuestra manera de reaccionar ante los acontecimientos que ocurran, simplemente todo se trata de ser serenos, de estar tranquilos, de evitar alterarse para mantener buena salud, precisamos actuar con calma y delicadeza porque Dios está con nosotros y nos va a favorecer siempre, además debemos saber que todas las cosas que ocurran, ocurren para nuestro bienestar, entonces gritar es innecesario, decir palabras inadecuadas está fuera de lugar, nosotros estamos llamados a hacer todo con amor, con suavidad y calma. Así actuaremos de manera correcta. Ya te lo dije. Dios te bendiga. Actúa bien. Ok. Que estés bien. Nosotros debemos ser esos pastores que lleven a las personas a pastear al lugar correcto a la tierra prometida entonces precisamos actuar de manera acertada mostrando buenas conductas buenas maneras de proceder hablando lo que es correcto y siendo unas personas ejemplares de ese modo nos convertiremos en personajes agradables para la sociedad y como resultado obtendremos buenas respuestas de los demás hacia nosotros y esas buenas respuestas son una inversión que nosotros hacemos tratando bien a las personas para que ellas nos traten bien y así estemos mejor de estado de ánimo positivo y siendo siempre un ejemplo para que todos nos admiren entiendes bueno eres una persona muy agradable muchas gracias por estar aquí un beso los pasos para proceder en la vida existen entonces los puedes repasar a diario ok por lo menos las jurisprudencias indican el procedimiento a realizar para llevar bien un caso legal bueno tú puedes estudiarlas para llevar los casos entiendes eso es simple solamente entras a la página del tribunal supremo de justicia y entonces lees las jurisprudencias entiendes y bueno vas eh, rellenando tu conocimiento y eso es bueno para ti porque vas creciendo en conocimiento jurídico eso es muy bueno ¿entiendes? que Dios te bendiga eres una persona muy agradable y te quiero mucho entonces cuídate y hasta luego chao muchas de las personas que nos quieren no están aquí, pero bueno, nosotros vamos a comportarnos de manera correcta para honrarlos a ellos, para reconocerlos a ellos, para que con cada paso que nosotros demos, ellos se sientan representados, porque estaremos actuando de manera correcta. Tranquilo, lo importante es proceder correctamente para que no haya remordimientos después proceder correctamente para que haya siempre resultados positivos y es lo que se busca que todo el mundo admire nuestro caminar por nuestros resultados positivos eso es lo que debe ser hecho y es lo que se va a realizar de ahora en adelante muy bien, gracias, eres una persona muy agradable, ok, tenlo presente, hasta luego.